¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos y pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia? Esperado, ¿qué dirán esos matrimonios acabados? Pues el niño que está solo y sin hogar, esperando. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. He aquí, heme aquí, asumo ese reto. Asumo ese reto. Estamos sí. sí.